Face and We had to pick our face back up and create ourselves, man, and show these motherfuckers that we deserve this shit here, you know what I mean? We had to prove ourselves to the world. Why? Why? Yo. Soltar barras mutantes Eso es lo que quiero y no espero que te encante Viviendo en mi cuarto hasta volverlo menguante Que el HH aguante yo Para contarle a mis hijos que el mejor doyo es un parque En donde soltamos arte Triste hago algún sentimiento aparte o Un odio en la garganta que sueña con asfixiarte Me subió al Lorian con el ticket a Marte no hay ni pincho que probarte, encontrarte Porque estoy cansado de buscarte Dejar que el alma hable Cauterizo con el sable Hasta Terminator se le cruzaron los cables El caos es un orden indescifrable una Infinidad palpable, eso es lo que he tocado Soy un pescado de fuego en un río congelado Igualmente he nadado Libero las barras de mi celda Con el tiempo adecuado, hay sueños y hay ilusiones Un visionario con unas visiones Que plamo sobre renglones, esperando explicaciones Ni con camisas de fuerzas Limitan mis reacciones, pues me volví una gacela capaz de cazar leones, sobra motivo, falta sentido. Quiero comerme el mundo y debo cocinarlo vivo. La crudeza del tiempo munde dentro del sonido, como un salvador Dalí con sus relojes derretidos. Vivo entre ideas ideales, astronauta en planos astrales. Ser real con los reales, se resta mierda que vale. Wipe, Wipe, Chapel Mike y así sale. Hijo de un alien genetista que jugó con animales, a mí me vale. Con lagunas mentales, y si la marea sube unos barcos instrumentales, aspiro veneno para que el odio se exhale. Dale una voz a los lobos y nunca usarán vozales. Sí, eres carnales. Con hilos de sonido. suspiros de motivos. Que chucha voy a frenar. Me quiero sentirme vivo. En una cuerda floja para un cuerdo. Con recuerdos del olvido. o el mismo plan que antes. La diferencia radica en que ahora quiero ser constante. Prefiero sonar en tu mente que por dentro cantes. En un tono con chivuelas y parlantes. Y barras mutantes. Y eso es lo que quiero y no espero que te encante. Viviendo en mi cuarto hasta volverlo, me enguante. Que el HH aguante, yo. Para contarle a mis hijos que el mejor doy es un parque Black suena el micro Cacofónico en controles Exo Nova Records